Eh, hola, chiquillas y chiquillos. Un nuevo video de Dead by Daylight. Como podrán ver, estoy vestido de la misma forma que en el logro del Killer. No me pude aguantar, seguí jugando, creo que una partida más, para conseguir las perks de ella, que tampoco había juntado puntos para ella. Elodie Rakoto, creo que se llama. Elodie Rakoto. Ya saben cómo va esto. Los logros de Steam para los Survivor y Killer Experto piden que tengas las tres habilidades únicas del personaje: la enseñable. Cuando el asesino te lleva, por si ya ah, la puedes estudiar después de... ya. La otra perk es para ver los cofres, ok. Me va a servir para buscar botiquines porque no tengo autocuración. Sin intentar con una taquilla. Ah, esto es el engañar al killer de que está en una taquilla, pero en realidad está en otra. Ok, let's go entonces. No. Espero que disfruten estos intentos porque suele ser que el... a mí me cuesta mucho los de killer. Y, y también me cuesta un poco lo de survivor yo, yo creo que Murphy está escuchando esto y va, va a decir, oye jodete Pero me gustaría que sea la primera Pero, pero Murphy Hay que esperar su último designio El desgraciado Que le gusta trolear a la gente que busca logros Ok Ok, Almacen, la finca McMillan Vamos Lo que tenemos que hacer es solamente escapar, no necesitamos buscar a Vicente ni nada por el estilo Así que esto va a ser mucho de reparar. Ahí viene el killer. Es un payaso. ¡Es Insta! No puede ser. No. Tiene las botellas que tira de una gente. ¡Muchachos! ¿Cómo salgo de aquí? Y pega de una locoma encima... Hay que avanzar motores, si no estamos jodidos. Espero que la otra levante a la compi. Yo prefiero seguir avanzando motor. En el sótano. Bueno. Esta va a ser complicadísima que sea y vamos, máximo esfuerzo. No sé cómo funciona la perca, así que... Pensé que pensé que funcionaba de otra forma, la verdad. Oh, el cochino. ¡Tiene bambuseles. ¡Pégale a tu abuela! ¡Eso! ¡Facha, facha! ¡Eso! ¡Bota todas las botellas! ¡Desgraciado! ¡Eso, tirase las china. Ahora tengo que ir a esta otra ventana. Chiquillo, denme espacio. No me quites la ventana. Gracias. Estoy todo tenso, mamá. Encima quedan cinco motores. Tengo que escapar de este muchacho. ¿Hay alguien herido aquí? ¿O soy yo? Creo que soy yo la que está... Ah, no, no, sí, es la... No, no, me tengo que curar yo primero. Yo y después yo. Claro. ¿Me curo ahora? Bueno, como los motores. Está como tuneleando al JK, ¿eh? pero ya sabemos que funciona, así que... Para que hice una cosa por otra. Bien, bien, bien, bien motor. Le pega la. a lo con pipa. Vamos a sacar a este chiquillo. Bueno, no hemos sido colgados, pero este tipo está muerto. ¡Ven para acá arriba! Va a llegar el momento de sacar abrir el cofre. Espero que podamos prender este motorcito dónde viene? Vamos a ninjar un poco Ninjar mi huevo Me vio de una Yo creo que va a volver Tiene pim pam pum, ¿cierto? Sí Tiene pim pam pum el desgraciado Reparemos, check Aquí quedan cuatro motores y Esto se ve cuesta Cuesta arriba Sé que ese es cochino, pero tenía que hacerlo. Bueno, el, otro, el chiquillo está tuneleado. Lo van a matar. Yo creo que ya no le queda de ese. Aquí ya no queda palé. Me voy a la nada. El mejor sitio del mundo. Y me pega de una. ¡Ah! Por haber hablado. ¿Y por qué lleva esta perk? Si tiene pim pam pum. ¿Al bloquear los motores después no los puede patear? Bueno, el check murió. La otra se mata, ok. Arrastrarme por la trampilla, no me quede otro Ahí está la trampilla oh, Ok Y creo que lo acerqué a ella Si la otra llega a tener llave, yo, yo, yo Yo voy a aguantar Yo, yo necesito escapar de esta parte Obvio. No va a dejar que la otra se lleve la trampilla. ¿De qué te sirve la botella, loco? Primer intento. Fallido. Vamos, segundo intento en Residencia y llamado Esta es la de Loni. Vamos a tocar motor De inmediato Ahí viene el Killer, creo que es el de Mogorgon Está con alguien Tiene ruina conternos, pero no entiendo por qué no se lo llevó. Okay, seguir tocando gen. Eh, me traje suerte. Por, por no sé porque no tengo ofrendas eh, para para quemar de puntos voy a terminar este motor y ahí la saco no lo voy a sacar antes de eso de hecho la sacan agarran a alguien del motor por la peste de la ruina que si lo suelta el gen no te voy a curar ¿Deberían curarse entre ustedes? Sí, ¿eh? Eso sí. Aquí okay, terminamos este gen. Curamos a esta chiquilla. ¿Tiene carnicero que se demora en curarse? ¿O okay, qué on ¿Qué okay, on this. Bueno, un motor, dos cuelgue, no es nada bueno. Puede que esté campeando. La saca ella. Me voy al otro lado del... El, eh, del coso este. Yo te voy a sacar. Voy a sacar algo de aquí. Saca el, sa eso. Yo puedo humear todavía. Vamos. Dame algo nice. Otra puta caja de herramientas. Ya. ...y creo que puedo humear dos veces más. A ver. Es que si nos sale una llave... Yo quiero, yo quiero otra... Yo quiero otro botiquín, loco. Un botiquín más, con más carga. bueno ¿También me sirve? Ocupé toda la... Miércoles. No, no agarró la caja de herramientas. Mala señal ahí, ¿eh? No van a ruchar. De hecho, como van los motores hasta el minuto... Dudo que eso sea... Una... Una opción. Mira, me gustaría que alguien esté buscando la ruina... Mientras yo hago este motor. Hicimos uno del otro lado. Haciendo uno de este lado. Nos quedaría ya el del centro. Y ahí ya los dos últimos motores van a ser súper fáciles de hacer. La suerte que tengo. Eh, tengo que ruchar para poderme sacar el loro La idea no era ruchar. Era lupear un poquito. Y que los chiquillos hicieron el resto. ¡Al resto! Pero te tiene mucho mejor pinta que el anterior. Debo admitirlo. Tiene mucho mejor pinta. Además que el demogorgon no es muy fuerte, en cuanto a lupeo, pero no está ocupando sus trampas, a menos que esté protegiendo un, un motor, o tres motor en particular. Y ahora vamos a hacer el del centro, que debe estar avanzado según yo. Hermoso, rompieron la ruina Y ahora este puede irse trabajando De a poquitito, de a poquitito Está por aquí cerca No no sé dónde en particular Sí, tiene, esta tiene mejor pinta que el anterior La estaba volupeando harto rato Uh, nice Y ahora solamente quedaría un motor Y el mapa está bien dividido Así que, GG Ya me lo llevo para este lado Que no moleste a las chiquillas que están robando ¿Me sigue? ¿No me sigue? No me sigue Prefiere no seguirme Claro, claro. Quedan dos motores. Va a empezar a, a tunelar ahora. te curamos, muchacho. <ríe> Los tibax. ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Cúrame! Así decía la ¿De dónde va a colgar el otro? Ahí está. Está en su segundo cuelgue. Podemos hacer un motor de este lado Incluso podemos darnos el lujo de hacer uno del otro lado Pero como el compi está allá No vamos a reparar allá, vamos a reparar por aquí Cosa que si viene Lo podemos lupear por acá Y lo mantiene lejos del colgado Este tipo nos aleja mucho del gancho Así que bien por nosotros está, Ha estado con los dos solamente La Mek y el, y el Steve a nosotros nos ha tocado solamente reparar. Mira, ya tengo full objetivo. La Claudette. Ahí está, lo está sacando. Bien. Espero no tunelea ninguno y tengan ambos adrenalina. Esa es la Claudette, creo. Bien, bien, bien. Tiene adrenalina, si no, hubiera pedido que la curaran de nuevo. ¿Me va a ganar la puerta? No, no, es. Bueno. Y si logro. GG. No es tan espectacular como lo pensaba. Oye, espérate que puede tener Noel. Y aquí cantando victoria antes de tiempo. No tiene Noet. Mira, si lo hace bien la Meg. Tiene que alejarse Y después acercárselo más Tiene que acercarse Creo que se oyen los compis también No, me quiso... Me echó... Mira. El odio experta. Me hubiera gustado que hubiera sido más espectacular como el logro del killer. Pero el de survivor es así. Es súper sencillo. No hay que hacer eridicente. Eh, si puedo no estar loopiando con el killer. Si aparece uno tryhard. Bueno, aparece otro que no es tan tryhard. Mira. 8000 de... De, de objetivo. Dos eridicentes. Más encima pipié GG. G, Y easy logro, si. Bueno chicos, hasta aquí eh, el buen logro de Elodie, experto. Eh, si te gustó el video dale like, suscríbete si no estás suscrito. Y deja en tus comentarios eh, qué te han parecido los videos hasta ahora. Y qué puedo hacer para seguir mejorando. Eh, y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.